Pues nada, ya estamos sin progres, como nos ha dicho, como nos ha dicho Zoom, y pues buenas tardes a todos, todas eh, y muy especialmente buenas tardes Emiliana, qué gustazo tenerte y qué ganas teníamos de tener esta conversación, porque cuando preparamos esto, luego se abre como el apetito y dices que, que se me va a quedar corto este rato, ¿no? Pero bueno, puede ser el primero de, de muchas más. Bueno, creo que, que muchas te conocen. Pero, pero bueno, pues en esta, en esta segunda conversación, este segundo conversatorio, que me gusta mucho esa palabra, eh, hemos querido poner la mirada y, y la reflexión en, en, en esa comunicación, o en esa conexión que desde las organizaciones de la sociedad civil hacemos con un reto global tan importante como la salud y, y en particular eh, en, el, en el contexto de África. Y, y, bueno, pues eh, tenemos el, el lujo de poder contar con Emiliana, que es responsable de, de incidencia política en el ámbito de cooperación en Médicos del Mundo, pero además es una persona que, no sé, que tiene África por, por todos los poros, ¿no? por, por su historia vital, por el, por el compromiso, ¿no? por, por todo el, lo que hemos podido hablar antes, pues la verdad es que es como, como, como que eres la persona que tenías que estar hoy aquí, ¿no? Entonces estoy súper contenta. Y bienvenida. Bueno, ya no estamos nerviosas, ¿no? Ya, estamos no, ya se nos han ido superando. los nervios. Muy bien. Pues, pues nada, eso. Muchas gracias por, por estar en este espacio. Para los que eh, no, no sé si habéis estado en el, en el seminario anterior o bueno, o, o sí por recordar, este es un, un ciclo de conversaciones que, que nos apetece mucho tener porque creemos que, que conversar transforma y nos hace pensar de manera más, más productiva y, y lo hacemos en el marco de una, de una iniciativa eh, en la que Ongawa ya lleva trabajando varios años que, que trata de impulsar, mmm, bueno, dentro del, del, del hacer de las organizaciones y también del hacer de, de todos los actores que están, que están generando imaginarios, ¿no? generando conversación sobre, sobre la cooperación, sobre, sobre el trabajo en en ámbitos globales, pues marcos, eh, bueno, narrativas que nos acerquen, que nos comprometan ¿no? y, y que sean realmente transformadoras. Y como eso es dificilísimo, se llama Nadie dijo fácil la, la iniciativa y, y bueno, pues lo hacemos apoyados de la mano de, de anesbad que es una organización que ha, que ha apostado por esto, pero que además, muy en particular, como muchas sabéis, pues está muy, centra, muy o sea, dedicada con el foco a... A lo que tiene que ver con, con la promoción de la salud en África, ¿no? del, derecho, del derecho a la salud. Por eso, eh, tanto en Gagua como en Esbaz teníamos muchas ganas de este espacio. Así que un poco ya dicho el marco, y si alguien tiene dudas luego lo, lo puede preguntar, pues, pues vamos a empezar. Eh, también como la otra vez con Chema, la idea no es tener... Yo no soy periodista, eh, y, de, y la idea es tener una conversación... Eh, y si tenéis alguna, alguna pregunta, pues os invitamos a que, a que la pongáis en el, en el chat, ¿no? la, la, las cosas que puedan surgir. Y habíamos pensado realmente, pues eso, como, como darnos así unos minutos, ¿no? la, la primera media hora, 40 minutos de, de eh, incidir un poco en las preguntas que tenemos para, para Emiliana. Si hay alguna cosa que queráis decir que sea super, ¿no? pues lo, lo ponemos aquí en el chat y luego, por supuesto, tendremos tiempo de de preguntas y yo, de verdad, os invito a que lo aprovechemos porque es una gozada hablar con Emiliano. Así que nada, empezamos, ¿te parece? Empecemos. Pues nada, lo primero es... Eh, bueno, para mí esta reunión es, es distinta porque yo me vacuné ayer. No nos oyes. Bueno, no sé, yo, vamos, vamos a seguir a ver si es un problema así particular. Decía que yo me vacuné ayer y entonces estoy como muy, muy inmersa ¿no? en esto de, de la vacuna, la salud global, el avance, etcétera, y, y bueno, qué oportuno, ¿no? Venir ahí, me, me duele el brazo un poco y esto es todo lo que me ha pasado, ¿no? y, y parece que, no, que, que es muy sencillo, pero sin embargo ha sido como un, un, un recorrido largo, ¿no? Llegar hasta aquí, llegar a que este gesto tan, tan sencillo esté al alcance, en, de, de momento, de solo unas pocas personas en el mundo, ¿no? Pues bueno, lo primero que te quería eh, preguntar es como, como en este, eh, hemos tenido un, un tiempo ¿no? que se nos antoja así como muy concentrado en el que eh, de pronto la salud y la salud global han estado más en el centro. Hemos hablado, ¿no? se ha visto casi, hemos podido tocar ¿no? lo que es la interdependencia, se ha eh, bueno, pues hablado de manera mucho más... En, eh, firme, ¿no? más convencida de la cooperación de no competir, etcétera hemos tenido un momento así luego de pronto hemos empezado como con el péndulo en el otro lado otra vez al salvarse quien pueda eh, bueno, de momento aquí también tenemos esta sensación que nos está eh, empapando últimamente que tiene que ver con, bueno, ya todo es normal ya, eh, nosotros ya estamos ¿no? ya, ya hemos pasado por el carril otra vez de, de estamos salvados y sin embargo hay muchos lugares del mundo donde el virus pues, todavía está, eh, bueno, distintas variaciones, mutaciones del, del virus, ¿no? y, y particularmente a mí me genera como todavía una sensación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? por, por la incertidumbre que hay, por la evolución y, y las capacidades que hay en otros muchos lugares del mundo para enfrentarlo. ¿no? Entonces, no sé, de todo esto, que, es, que ha sido como una película que ha pasado muy rápido, ¿tú ¿cómo nos ves ahora? ¿Cómo, ¿Cómo ves que está desde el punto de vista ¿no? de... De, de la polarización, del compromiso, o sea, como una mirada general a este estado ¿no? de, de ánimo. Pues eh, yo creo que, eh, por una parte, eh, después del shock inicial de, de la pandemia, ¿no? de, de, de ver que realmente esta vez era una pandemia que, que llegaba y que tocaba a todos los países prácticamente, uh -huh. eh, curiosamente, yo creo que empezamos a, a pensar que un, un shock tan grande como el que estábamos viviendo sí que iba a permitir que hubiese un, una, un cambio de paradigma, a que se, se cuestionara el modelo económico, el, los modelos de relación entre países. O sea, yo creo que hubo ahí un momento en el que pensamos que sí, que esta vez sí que se iba a poder hacer. ¿no? Y bueno, pues, pasado ese primer eh, momento que yo creo que lo cogió todo el mundo con muchas ganas y de repente eh, había muchos webinarios, muchas reuniones para ver qué, qué pasaba después, cómo podíamos hacer que esto realmente cambiara. Eh, pues, no sé si me corta. cortado. Eh. ¿Estáis? No, no, se te oye, se te oye. Ay. Bueno, ah. Ay, me, me, ¿Me había congelado? Un instante. Parecía ah. que estabas posando para una foto. <risa> vale, vale. Pues eso, yo creo que después de ese momento... Eh, que también parecía que surgían iniciativas internacionales ¿no? pues el, el, que, que daban un poco de esperanza de que sí, de que la comunidad internacional iba, iba a trabajar de manera eh, coordinada y cooperando en esto pues, pues yo creo que pronto empezamos a ver dónde, dónde estaban las grietas en, en eso ¿no? y al final un poco lo del el sálvese quien pueda pues eh, empezó a aparecer poco a poco ¿no? Eh, pues en el acceso a, a los materiales de prevención, ¿no? esas luchas ahí a ver quién cogía la mayor cantidad posible eh, y ahora lo vemos un poco con las vacunas también. ¿no? Cuando, eh, bueno, yo creo que, que hay una parte de la, del, del impacto de la pandemia que, que, que pasará y que no desgraciadamente no, no va a permitir que sea como un momento de, de transformación como el que esperábamos, pero a la vez yo creo que sí que... Eh, hay, hay cambios que sí que se van a ir dando, a lo mejor no como habíamos pensado o, o más poco a poco, pero primero la pandemia sigue aquí, o sea, a pesar de que en, en Europa eh, o en España en particular estamos pensando que ya en, en agosto esto ya vuelve a la normalidad, bueno, esa no es exactamente así no eh, en la mayoría de los países eh, es, y aquí también el, el proceso va a ser muchísimo más largo y vamos a tener por lo menos dos o tres años más de hablar de pandemias, de, de, de tener debates sobre el acceso a las vacunas, unas, o sea, y yo creo que el que dure tanto va a hacer que, que permee mucho más muchos de esos debates que nosotras ya teníamos desde eh, la gobernanza de la, de la salud global, de la inequidad en el acceso a la salud, de la, la primacía de los intereses económicos en, en las farmacéuticas por encima de los intereses eh, de la salud, o sea que que yo creo que todo eso no va a llevar a las transformaciones que esperábamos, pero sí que va a, a cambiar eh a los modelos que, que se han estado eh, trabajando hasta ahora, ¿no? O sea, sí. yo creo que no hay una vuelta atrás. Eh, incluso lo de Biden lo, lo demuestra un poco, ¿no? Eh, el, el Fondo Monetario Internacional, o sea, el Banco Mundial, o sea, muchas voces están diciendo, bueno, las vacunas, atención, aquí hay que eh, intentar un modelo diferente, ¿no? Porque es una realidad diferente. Pues eh, yo creo que eh, por una parte... Eh,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 Eh, pues no sé si me he cortado estáis no, no, se te oye se te oye Ay. bueno Ay, me, me, me había congelado un instante parece ah. que estabas posando para una foto no, vale, vale. pues eso yo creo que después de ese momento eh,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 en el que pensamos que esto sí que tenía posibilidades de cambiar, pero yo creo que eh, probablemente haya eh, más cambios de los, que, de los que ahora podemos percibir. ¿no? Eh, ah. Pero también es verdad que el impacto de la, de la pandemia eh, ha sido y está siendo eh, terrible en… en, en, en en, en personas en todos los países no solo en los no solo en los ricos en los pobres pero pero sobre todo en algunos países va a tener un impacto en, en niveles de pobreza en, en, en indicadores de salud ya empieza a tenerlos muy muy negativos ¿no? o sea, los países más empobrecidos van a van a tener eh, a lo mejor unos por lo menos cinco años yo que sé unos años muy muy muy complicados Fíjate, porque estaba pensando cuando hablabas que el otro día hablando con una voluntaria de Ongawa, que, que es historiadora también, igual lo da, lo da esa facultad, ¿no? que decía que, que es, muy, es un poco prematuro para eh, ¿no? asumir que no vamos a salir algo mejores de esto, ¿no? Que, no, que, que, no vamos a, que no se van a transformar algunas cosas. ¿no? Y decía, eh, en los días del confinamiento, me, con, con esa inquietud, me puse a leer. Qué había pasado después de, de grandes eh, traumas históricos, ¿no? de, de otras pandemias, guerras, ¿no? como desastres y tal, y siempre hay cambios, siempre hay cambios a mejor. ¿no? O sea, lo que pasa que es que inmediatamente después, quizá o sea, los ritmos no son los que uno se espera, ¿no? pero me, me, me gustó mucho como esa mirada con más perspectiva histórica, ¿no? de la profundidad de los cambios no, no va a suceder, que, que, que van a tener lugar. No van a suceder eh, inmediatamente después de acabar el confinamiento, ¿no? Probablemente son procesos más largos que tienen mucho que ver con lo, con lo que estás diciendo. Y estabas hablando también de bueno, ¿no? la repercusión que tiene ¿no? y que va a tener, que va a, tener eh, a medio plazo la, la pandemia. Y desde, desde la perspectiva esta de la, como de la comprensión del derecho a la salud, o sea, ya que es algo como que ha calado tan hondo. Eh, ¿Va a ser tan continuado? O sea, ¿cómo, cómo crees que ha que, que, o sea, que afectado que afecta al derecho a la salud y también como a la, a la comprensión de lo que significa el derecho a la salud? ¿Crees que esto nos ha servido uh -huh. ¿no? para, para poder conceptualizarlo mejor? Eh, pues de nuevo, yo creo que eh, a veces cuando hablamos del derecho a la salud o de, de muchos otros derechos... Eh, eh, muchas veces es como, son conceptos abstractos ¿no? para la gente, excepto cuando esa realidad eso te, te afecta a ti directamente. ¿no? Yo creo que con, con, con el, la pandemia lo que vemos es que eh, de repente eh, ya no es la, tu salud, ¿no? porque la salud siempre es como algo muy, muy, muy personal, muy propio, muy individual, ¿no? y de repente eh, es, es algo que es, es, es el colectivo ya. ¿no? Yo creo que... La, la, la base muchas veces de, de, del derecho a la salud es esa mirada colectiva ¿no? de, de, un, de, de un derecho universal, no de algo. Eh, y, y la pandemia nos, nos permite, a lo mejor ahí José María no sé qué, qué, qué opinará él, pero a mí me parece que la pandemia nos, nos permite eh, tener esa mirada de, de comunidad ¿no? o sea, y de ver eh, cómo... Eh, no impacta a todo el mundo de la misma manera, porque no es verdad, ¿no? a pesar de que al principio decían, no, el virus afecta a todo el mundo igual. No, eso no es cierto, para nada. Y yo creo que, eh, que aquí se ha podido ver muy bien, ¿no? incluso en nuestro país, <risa> que la salud, eh, el impacto que está teniendo la pandemia en determinados colectivos, en determinadas personas, es completamente diferente. Por los determinantes sociales, porque viven en unas condiciones que se nos olvida, en España, absolutamente infrahumanas, ¿no? asentamientos, en fin, eh, porque tienen unos trabajos con unas, con unas condiciones súper precarias que les fuerzan a hacer a lo mejor a tomar medidas que van en contra de su propia salud. O sea, y de ahí puedes extrapolar muchas otras. Eh... Mira, es que voy leyendo lo que pone José vamos María. A ver, vamos a ver qué dice José María, dale, dale. Sí. Mm. Efectivamente. Efectivamente. Eh, entonces, yo creo que todo eso hace que, por, que por lo pronto, entendamos que la salud no la vive todo el mundo de la misma manera, ni, ni, ni todos tenemos eh, el mismo derecho. O sea, de repente todos entendemos que es algo súper importante, porque cuando ves que, que somos muy frágiles y que la puedes perder rápidamente, mm. te das cuenta de que es un derecho, pero también te das cuenta que en algo así es un derecho para, toda, para todas las personas en todos los países y en, yo creo que partiendo de una percepción propia de, de la experiencia que todos estamos teniendo de vivir el, el, el, esta, esta situación más un poco esta matraca que hay que reconocer que entre las ONGs y la comunidad internacional no hemos parado de hablar del de problema de salud global bla, bla, bla. yo creo que es un poco lo que decíamos todo eso va, va a calar o sea y ahora hablar del derecho a la salud eh, automáticamente te lleva a un a un marco diferente al que te llevaba cuando lo hablábamos hace tres años, ¿no? que era mucho más eh, o reducido de lo tuyo propio o algo que oías pero que no sabías muy bien qué quería decir. ¿no? Yo creo que, que ahora sí que puedes eh, tener como referencias muy, muy, muy prácticas, muy visuales de lo que quiere decir ¿no? y de lo que es la ausencia de eso, ¿no? cuando, como hemos visto en algunos momentos. ¿no? Sí, yo creo que especialmente... Eh, no, este, este tema que apuntabas de lo de los determinantes, ¿no? como, como en el mes ya de empezar la pandemia era como ahí es donde estaba saliendo, donde están, donde están las diferencias ¿no? y entenderlo, el derecho a la salud como tan ligado, interdependiente de otros derechos, ¿no? que, que, que también es, también es muy, a veces muy complicado de, de explicar, ¿no? también es una, una oportunidad. Y bueno, a, a, también avanzabas antes ¿no? las, las consecuencias que, que esto está teniendo ¿no? y, y muy graves en algunos lugares y parece que, que África otra vez eh, responde a ese estereotipo o ese eh, lugar común de que es un, es un continente olvidado, las cosas son todavía... más difíciles, eh, ya había una, un, ¿no? un, un acceso a la salud muy bajo, la COVID lo ha complicado. Eh, mucho más, ¿no? Eh, parece también, ¿no? Pues desde el punto de vista del acceso a la vacunación. Eh, ¿Qué consecuencias, así como en, en, con unas pinceladas gruesas, ¿no? eh, Que yo lo he oído, ¿no? Como, como realmente cuántos pasos atrás puede suponer en, en el derecho a la salud en África esta pandemia, ¿no? eh, Bueno, yo creo que... Todavía tenemos poca información, ¿no? O uh -huh. sea, que eso es una de las de las cosas, que sí, es que esta pandemia va muy rápida. Entonces, eh, hablamos ya mucho como si ya hubiese pasado, pero en realidad todavía está como a lo mejor en una fase 2, yo qué sé, de 5 de ¿no? ¿no? por decir algo. Pero además, eh, muchas de las consecuencias que va a tener las vamos a tener que ver a lo mejor en, en, en unos años, ¿no? Pero. Lo que sí que se está viendo ya, por lo menos por las, por las indicaciones y los, la, la, la información que hemos ido así recogiendo para un informe que hacemos con, con médicos con Medicus Mundi, es que eh, muchos de los indicadores de salud van a, van a empeorar, porque pues, eh, es lo que ha pasado en España de no. Eh, no, eh, cierre de, de determinados servicios eh, se posponen consultas se, se posponen visitas al médico etcétera eh, campañas de vacunación nos dicen bueno pues esto pero en, a, a lo bestia no entonces de repente tienes eh, enfermedades eh, pues, como vih sida o eh, malaria tuberculosis que a lo mejor los tratamientos han tenido que interrumpir porque bueno, pues ha habido una, una paralización de, de todo de todo el mundo prácticamente no, no han llegado medicamentos, eh, muchos de los seguimientos y de la atención sanitaria a, a enfermedades crónicas también se ha, se ha visto muy afectado en muchísimos países y todo eso pues, eh, pues va a tener consecuencias probablemente poco a poco, pero sí que va a tener consecuencias negativas para la, para la salud de las, de las personas, más pues un poco lo que hablábamos, no lo de las, vacunación, las campañas de vacunación que se han parado, etcétera. Si a eso le sumas que el, el eh, en muchos países ha habido un aumento de la pobreza porque el mismo impacto que ha tenido en la economía española sí. ha tenido en, en, en las de los demás países, pero sin un, eh, sin un servicio eh, de apoyo ¿no? como el que tenemos es España, en España, un, un, un estado protector que poco mucho pero que te protege de, de, de los golpes más duros que, que, que uh -huh. no trabajar o este tipo de pandemia puede, puede tener ¿no? entonces eso allí no existe y eso lleva a que muchísima gente eh, pues ha caído más en la, en la pobreza ¿no? entonces uh -huh. y, es, y, y la pobreza ya sabemos que es un, un, un, un, determinante. Uno de los, un determinante muy muy muy grave de, de, de la salud más, más otras Muchas cosas. no o sea, que to, todo eso eh, yo creo que impacta, negativa, impacta negativamente eso, no, no cabe la menor duda, ¿no? Y, y si recordamos que probablemente a finales, eso optimistamente, a finales de diciembre solo se habrá vacunado al 20% de la, de la población de, de la mayoría de los países africanos, porque dependen del, de la iniciativa COVAX para acceder a la mayoría de sus vacunas, no a todas, pero a la mayoría, pues, pues el 20%, probablemente con eso apenas llegas a cubrir al personal que está, a las personas que, están más, que son más vulnerables o que están en mayor riesgo por, o por el trabajo o por, o por, otros, otro, por otros motivos ¿no? de salud. Entonces, pues las, las consecuencias van a ser mucho, mucho, mucho más graves, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo, yo siempre ahí lanzando esta, <risas> esta lancita eh, a favor, ¿no? O sea, yo creo que o sea, es una situación muy mala, no catastrófica, me parece que no quiero decirlo porque siempre hablamos de... de, de, de, de, de siempre nos, nos referimos en estos términos cuando hablamos de África, ¿no? Y me, me da mucha rabia. Pero así como pequeño momento de esperanza, eh, tengo que decir que en, en lecturas que he ido haciendo, que seguro que vos, algunas de vosotras y vosotros también os habrá pasado, he ido haciendo lecturas al, en estos meses sobre lo que estaba pasando en África, qué respuestas se estaba dando, igual y lo que me ha eh, gustado ver es que la mayor parte de esa respuesta es de las propias estructuras africanas, o sea, África no está ahí sentada esperando a que llegue eh, el europeo de turno o el español de turno para darle eh, eh, medicamento o para que le diga qué tiene que hacer. No. Entonces descubrí, que eh, a lo mejor la gente lo sabía, pero yo para mí ha sido todo un descubrimiento, en África tienen un centro de control de enfermedades regional más después algunos subregionales. Y esto es, es como el, el, el, la, la institución que ha estado gestionando toda la respuesta común, eh, con todas sus limitaciones, obviamente, pero la respuesta a la, a la pandemia. ¿no? Y, y a mí, bueno, pues me, siempre me, me gusta ver que, que, que, que se han dado muchísimos pasos, eh, ¿no? porque todo esto son eh, estructuras que son relativamente recientes, ¿no? Y me, y me gusta me gusta ver eso. Y lo otro que siempre me, me apetece es recordar a la gente que en África, que están bastante acostumbrados a tener epidemias, eh, también están acostumbrados a responder a epidemias. Y, y, parte del, del tal vez de del, lo medio bien que, que, ¿no? que hasta ahora parece que la, la pandemia no ha afectado de la misma manera que en otros sitios, en parte es porque ellos también pues tienen sus propios mecanismos de respuesta a epidemias o sea, ellos están acostumbrados a responder a este tipo de, de, de pandemias ¿no? y bueno, eso me me gusta recordarlo aquí ¿no? que, que también podemos aprender de, de las cosas que ellos hacen bien Sí, yo creo que tengo a, a, pens, un par de cosas de, precisamente de cómo se cuenta, ¿no? desde, desde, desde qué tipo de, de narrativas, desde qué tipo de paradigmas se cuenta eh, no, la, desde la capacidad de los actores africanos ¿no? eh, o, la, o, o un rol mucho más pasivo, ¿no? que a veces reproducimos con una, cierta, con una cierta inercia. Yo te quería preguntar en ese sentido, por un lado, si... si eh, precisamente la complejidad, la, la dimensión global de esta de esta, esta pandemia eh, sí que de alguna manera puede hacer que, que haya un compromiso realmente como mucho más, eh, más, más intenso, más, más apropiado, que de pronto el tema de la salud global sí que suba en la agenda política. O sea, no sé si, si de verdad eh, eh, o sea, nos... No, no, no, Claro, claro que ha habido antes un, ¿no? ha habido siempre este, este hasta la agenda, pero quizá eh, uno tiene la sensación, uno tiene la sensación de que ha ido como decayendo, ¿no? O que había estado decayendo, eh, o, que, o que realmente nunca ha tenido la, la, esa aproximación a esa naturaleza interdependiente ¿no? que, tiene, que tiene la salud y la salud global. Y no sé si en qué medida, ya después de esta, sí que va a haber como esto se va a poner en primera línea, ¿no? No sé. Bueno, es difícil. Pues optimista, digo, bueno, pues voy a preguntar. A ver. Es difícil, la verdad es que siempre puede sorprendernos, eh, porque yo creo que si algo es que nunca sabes lo que puede pasar. Pero eh, o sea, es verdad que, que, el, que eh, la salud global eh, está, se, ha, se ha colocado de nuevo eh, porque yo creo que va por ciclos, ¿no? Uh -huh. Pero estaba un poquito de capa caída. Yo creo que eh, se ha vuelto a, a colocar en la agenda eh, internacional eh, y que probablemente se quede ahí durante, durante un buen tiempo, ¿no? La cosa es que se quede ahí eh, como a nosotros nos gustaría que se quedara, ¿no? Uh -huh. esa, es, esa es un poco la, la cuestión. Pero yo creo que sí que... Eh, Muchos de los temas que para nosotros son importantes, de, de equidad, de fortalecimiento, y temas que antes es, que eran un poco del, del, del grupete, ¿no? del círculo de, de, de ONG sanitarios o de, de la OMS y tal, pero que el resto. Pero temas tipo fortalecimiento de sistemas sanitarios, la importancia del personal sanitario, eh, estos que estaban pues ahí como de lado, sí que han cobrado, eh, yo creo, una, una centralidad en ese discurso de la de la salud global que, que antes no tenía. ¿no? Eh, la inequidad, que no siempre es, gusta hablar de ella porque a veces se sienten un poquito incómodos, ¿no? pues, pues también está ahí los determinantes sociales. Todo eso estaba ya en, en, en, en la agenda, digamos, de, de la salud global, pero, pero no, no se conseguía eh, sacarla de los círculos eh, técnicos, digamos. ¿no? Y yo creo que la, con la pandemia sí que, eh, eso ya nos o sea, sale de ese entorno más sanitario y, y, y, y ha entrado en otros, en otros círculos de debate, ¿no? Y empezando por la propia televisión, que, que yo creo que no se ha hablado nunca tanto ni, ni ha aparecido tanto la OMS en, en, la, en una televisión. O sea, toda esa parte pedagógica que nos tocaría, de, de que siempre nos toca de explicarles de lo que es, por qué es importante y tal, bueno, pues yo creo que eso, una parte de eso ya eh, se ha hecho. Durante la pandemia, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es eh, consolidar eso y no perder eh, ese punto del debate, ¿no? Ese cuestionamiento de, de, de estructuras o ese cuestionamiento de, de los intereses económicos. O sea, ahora que estamos ahí, lo que hay que hacer es llevarlo a otro nivel, no perderlo, ¿no? Eh, pero me, con una compañera hablábamos que... Eh, la, la OMS, con todos sus defectos, pero bueno, eh, es una institución que tiene eh, cierto valor, eh, tiene una asamblea mundial eh, anual y esta que es la 74 es la primera, hasta donde yo sé, no sé si hay a lo mejor José María Sabán, pero yo creo que esta es la primera o alguien es, que es al que más conozco, eh, yo creo que es la primera que, que sale en los medios de comunicación o sea, ha salido en la radio, en la televisión, o sea, se habla de, de este espacio de toma de decisiones que es muy importante, pero que estaba, estaba completamente eh, olvidado. ¿no? Entonces yo creo que todo eso está ahí para quedarse, o sea, ahora es también qué hacemos nosotros con eso, ¿no? Las organizaciones y cómo somos capaces de llevarlo a otro, a otro nivel. O sea, hay, hay dificultades y no, no, vamos, avanzaremos, ya veremos hasta dónde podemos avanzar, ¿no? Pero yo creo que se ha dado un paso y hay que intentar que ese paso no retroceder, ¿no? Sino seguir avanzando. Sí, porque yo justo te iba a preguntar que estabas diciendo eh, ahora en la televisión se está hablando de esto, ¿no? Eh, nos ponemos hace cinco años o seis años y cuánto cuesta que, que esto eh, quepa en, en, en, en esa agenda ¿no? que tienen que tienen los medios. Y, y la pregunta que, que a mí me surge es, eh, parece que hemos llegado, ¿no? que vamos a poder estar ahí en esa, o sea, como que ha subido en, en relevancia. Pues yo creo que es muy ilustrativo esto que comentas de, de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Y la pregunta es, ¿nos va a servir a las organizaciones? Ya entrando un poco más en el, en el tema que nos, que, nos, eh, que nos trae aquí, ¿no? esta tarde. Eh, ¿Crees que para o sea, que las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, eh, plataformas y especialmente los medios de comunicación, eh, estamos consiguiendo eh, a, adoptar narrativas que sean algo distintas? Quizá esta... Lo estabas tú apuntando, ¿no? Pues quizá narrativas que vinculen la salud con los determinantes, que sean críticas, que hablen de los problemas estructurales. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, en lo que tú ves hasta ahora eh, se si ha, ha habido un cambio en esas narrativas? O todavía estamos en. Está en la agenda y luego ya veremos las narrativas. No sé. No sé si. Hmm. Eh, pues eh, interesante. Yo no creo que todavía esté en las, en las narrativas, ¿no? porque todavía es demasiado el, la novedad de la pandemia. ¿no? Eh, o sea, es verdad que se empiezan a tratar otros temas que son de, de, de más calado sobre esos es, es debates sobre eh, lo que significa ¿no? eh, realmente un, una, una salud global, lo que significa tener un sistema de salud eh, público y gratuito para todo el mundo, el, qué es el derecho a la salud, los determinados, o sea, todo eso empieza, empieza a estar ahí, pero, pero no, eh, no hemos llegado a un punto en el que podamos eh, profundizar en esos debates, yo creo, ¿no? porque todavía tenemos, todo lo, lo, lo toca la, la pandemia ¿no? y, y en cuanto quieres llevar un, a, a introducir algún tema siempre vuelve a vuelve a salir la pandemia, ¿no?, que es un poco lo que lo, que lo permea todo ahora mismo, ¿no?, ahora mismo, pero eh, yo creo que ahí la, la cosa es que nosotros no, no, no soltemos eh, esos temas, ¿no?, y ya que están ahí, es a partir de ahora a lo mejor que hay que empezar a darle profundidad, ¿no?, a, esos, a, es, a esas narrativas que a lo mejor ahora han sido como más generales, Los hemos, ¿no? esos temas van apareciendo, pero todavía no con la, con la reflexión y la profundidad que a lo mejor deberían, ¿no?, pero... Una vez que la, la pandemia empiece a remitir un poco, eh, por lo menos en algunos en Europa, yo creo que va a ser más fácil eh, que podamos eh, mantener esos ampliar un poco y profundizar en esos tipos de, de debates. ¿no? Mira, tenemos aquí un comentario de José María que dice, me da la impresión de que nuestra sociedad sigue centrada en la preocupación por su salud y recuperar la normalidad y que no hemos dado el paso a pensar en las implicaciones globales. Y hemos aprendido menos de lo que deberíamos. ¿no? Como tú decías, ¿no? que las, los expertos avisan que tendremos una gran pandemia de este tipo al menos cada 10 años. Yo creo ya, que pero se... la, la memoria es, es corta, al final es que la memoria es corta. ¿no? Pero yo, o sea, yo, yo, lo que decía un poco al principio, o sea, yo estoy de acuerdo que, en fin, hemos aprendido poco, pero yo creo que sí que, que eh, sí que algo va a quedar más de lo que de lo que ahora creemos, ¿no? Porque yo creo que hay una parte también del subconsciente que, que algo que te afecta de esa manera tan profunda durante dos años mínimo, algo, algo o sea, No queda, sí. Tiene que, de tiene que dejar un pozo, o sea... Mm. Porque es que, sí, no... pero que... Igual nos falta esa perspectiva. Como cuando sube la ola, después cuando baja, ¿no? ¿Dónde se queda? Todavía es, es, pronto, mm. es pronto para ver. Estabas diciendo como que nos quedan unos deberes importantes. Decías, ¿no? De estar ahí, ahora aprovechar la oportunidad de empezar a hablar de otra manera y yo creo que una de las cosas que sale, ¿no? Que salió muy clara en, en nuestro trabajo anterior de Nadie dijo fácil, bueno, y que yo creo que compartimos mucho y especialmente que, con Médicos del Mundo que tiene que ver con el protagonismo, ¿no? Con, uh -huh. con eh, quién tiene, qué voces son escuchadas, ¿no? ¿Qué, qué, y uh -huh. que, eh, como qué intereses están en esa generación de discurso, de discurso global. No sé, hablabas antes de que, esta, que, que, todo, que todo este movimiento informativo ha permitido ¿no? poner ahí, eh, sacar a la luz este, el centro de, de coordinación de, de las ¿no? de la salud y de es pandemia, pandemia ¿no? africano y, y que haya ese, ese, ese recurso de coordinación que transmite una imagen mucho más, mucho más agente, ¿no? mucho, más, mucho más capaz y mucho más horizontal, quizá con. Con también los mecanismos que, a los que, que hemos descubierto. Yo tampoco sabía que en España había un centro de control de pandemias ni de, de epidemias ni de nada. Eh, pero eso, no sé si, si en qué medida también eh, está, es, se está permitiendo que haya otras voces, ¿no? que esa diversidad de actores que están en, el, en este tablero de la salud global estén igual de presentes en el, en el micrófono de la salud yeah, bueno, hay, hay, yo creo que hay mucho que hacer, ¿no? Le, le, te comentaba antes que hace unos días leí un artículo súper interesante eh, y la, la, la frase final del artículo era, eh, la salud global ni es global ni es diversa. Y digo, pues es que tiene toda la razón, ¿no? Entonces, argumentaba... Eh, que de han hecho un estudio de, de, dos, de las 200 instituciones eh, más importantes de salud global y que son un poco las que marcan las, las líneas de, de políticas eh, de la salud. De estas 200, 85 tenían sus, eh, centros, sus oficinas centrales en Europa y en Estados Unidos. Y de, estas 80, de este 85%, eh, dos tercios tenían... Sus oficinas centrales en tres países, en Suiza, en Estados Unidos o en Reino Unido. Y eso ya te va diciendo un poco ¿no? cómo se están generando mucho, cómo se ha generado hasta ahora toda la, la política sobre, sobre salud global. Eh, y después decían que el 70% de todos los líderes son hombres. Aquí no hay mucha sorpresa, ya nos lo imaginamos. Yo añadiría incluso blancos, pero no lo pienso decir. Eh, el otro dato es que el 80% me parece que era eh, son eh, nacionales de países eh, eh, ricos, de altos ingresos, como los llaman. Y el, y el último dato es que el, más del 90% de todos esos mm, líderes y lideresas, pero más líderes, eh, habían estudiado en, en, en universidades de países de, de altos ingresos. ¿no? Y eso lo, primero nos dice que... que que todo el, el, el marco, ¿no? la estructura de la arquitectura de salud global está eh, en, en muy pocas manos ¿no? y con una mirada muy, muy europeísta, muy eh, occidental, ¿no? y de hecho se llevan oyendo voces de, de, de, que piden que se, se, se descolonice también eh, la, la salud global, ¿no? porque tiene una, una mirada muy muy occidental y muy de medicina occidental, ¿no? Entonces, bueno, eso eh, por ahí. Y, y lo, lo siguiente es, eh, cuando, cuando empiezas a pensar sobre eso, te das cuenta que, que todas las voces que, que oímos que hablan sobre África, eh, por lo menos en el contexto español, todas son españolas y que no hay ninguna que sea africana. O sea, que do, ¿dónde están las organizaciones africanas? Hombre, algo sabrán ellos de su propia realidad. Y eso de que hablemos siempre en nombre de los demás, eh, y ahí eh, incluye a todas las organizaciones, incluida la MIR, eh, creo que es un, como una de las grandes eh, eh, asignaturas pendientes. ¿no? Y, y el, el, los limitantes que podía haber a veces, ¿no? pues desde el idioma, hombre, eh, trabajando en cooperación, eh, en fin, hay que, eso no puede ser un limitante. Eh, o el de la distancia, traer a gente de otros países, eh, es verdad que el, los costes son muy, muy altos y tal, bueno, pues ahora mmm, o sea, tú puedes tener un webinario, puedes tener una reunión con, con gente de, de, de muchos países y a coste cero, ¿no? o sea que hay que romper algunas de esas dinámicas que teníamos de mmm, hacemos un webinario y llamamos a los, que, a los de siempre, ¿no? a, a, los que, a la gente que conocemos o que está en el sector, que, que conoce el, el terreno. O sea, yo creo que hay que empezar a, a tirar de, de las organizaciones y de activistas africanos, que es que hay un montón. O sea, yo si algo he aprendido durante esta pandemia, en, en, en todos estos webinarios y seminarios en los que me he ido apuntando y tal, es la diversidad de, de actores eh, y activistas eh, de África, unos más conservadores y otros menos, o sea, esa diversidad como en todas partes, pero la cantidad de... De, de referencias que hay para, para hablar de, de, de la salud, ¿no? Entonces, pues a lo mejor habrá que eh, pasarles el protagonismo, porque a veces, en lugar de ser un puente entre, ¿no? entre los dos lados, lo, lo que hemos sido es un poco un muro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un, una reflexión y, y, y modificar algunos de los patrones de, de nuestro propio comportamiento ¿no? como organizaciones. ¿no? Te voy a hacer una pregunta muy difícil. Uh -huh. No, bueno, o, o la dejo ahí, ¿no? De, de, no, más... preguntas si y yo suelo contestar chico, otra cosa, otra es que lo sepa. <risa> no sepa. No, no no, ¿Qué qué va, no, no, no es técnica, ¿no? Sino, sino que justo o, o recogiendo tu reflexión, de hasta ahora podíamos tener una excusa para tener para, para estar ahí como de, de De frontón y no de puente, ¿no? Y nos podemos poner muchas excusas logísticas, de costes etcétera, ¿no? Pero, pero, bueno, ¿qué que no sé, que, que, que otras razones puede haber para que eso no, no realmente se generalice? ¿no? O sea, eh, que me, me, lo dejo así como, como en el aire, ¿no? Si, si no puede haber también otras, otras cuestiones, más a lo interno, más que tengan que ver con nuestra... con cómo nos vemos como organizaciones, ¿no? Con el papel que tenemos, cuánto vértigo nos puede dar eh, asumir otro, otro rol y, y no es que... No es no ser protagonistas, pero tener otro tipo de, otro tipo de papel, ¿no? Mm, pues no, sé, sí. no sé, ahí hay mucho Freud quizá que, <risa> que, que, que utilizar, ¿no? que poner en movimiento. Sí, yo, yo creo que eh, es, es esa tipo de dinámica que es como el inicio de la cooperación, un poco de allá vamos los, los europeos y las europeas a ayudar a estos pobres... ¿no? Eh, yo creo que eso se ha ido rompiendo en muchos sitios, ¿no? Pero en África está costando más, o sea, en América Latina yo creo que ahora es impensable que, que tú vayas a hacer algo sobre América Latina y no invites a de alguna manera a, a, a, a compañías y compañeros que están o de tu organización o, o de organizaciones que conozcas o de activistas, o sea, hay una relación casi más entre iguales, ¿no? Eh, más colaborativa casi, ¿no? Incluso yo creo el, el, el trabajo que se hace, es verdad que, que, que América Latina es, está en otro nivel, eso en, también en el nivel de incidencia, de, pero, pero eso no quiere decir que en África no se pueda hacer con sus, con sus diferencias, obviamente, pero, pero también hay que empezar a, a, a entrar más en ese tipo de, de dinámica ¿no? con, con, con las instituciones y con las organizaciones en África, ¿no? Más, Romper ese, ahí vamos, y te eh, montamos un programa y os decimos lo que hay que hacer a eh, un trabajo más en colaboración. ¿no? Y de cara a, bueno, esto tiene que ver ¿no? con cómo son nuestras lógicas de trabajo, cómo nos relacionamos eh, en, en nuestros foros, etcétera. Y, y en lo que tiene que ver con, con conectar a la ciudadanía, nosotros como organizaciones de la sociedad civil que siempre aspiramos a hacer, como tú dices, de puente, ¿no? a conectar ciudadanía, a, a, a intentar ¿no? penetrar en la, en la sociedad y que, y que haya temas que no son propios como humanidad ¿no? y que a veces se nos quedan tan lejos, ¿cómo crees que las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, estamos mm, consiguiendo eh, revertir eh, eh, eso, en, en lo que es nuestra comunicación hacia, hacia estos grupos de interés más, eso, más, más ciudadanía en general, esos eh, estereotipos o esas narrativas o esas, esos imaginarios sobre, en el caso concreto de, que nos ocupa sobre salud y sobre África, hemos, o sea, hemos, hemos evolucionado igual en ese, o igual de lento. En, en esa en lo que tiene que ver con nuestras dinámicas internas como en la relación con la ciudadanía porque yo personalmente creo que va todavía más despacio creo que, que, que ese es como un, un reto que tenemos todavía ahí como pendiente y no sé si la si precisamente eh, la pandemia la, la, la, la, al final la emergencia nos ha ayudado ¿no? no lo sé como... como... Bueno, lo que, por lo menos a lo que ha ayudado es a que tengamos un... o sea, que, que el, nuestras, nuestros discursos, no, nuestros eh, debates, nuestra, nuestras palabras mmm, mágicas que utilizamos constantemente, que esas eh, ya están en el... En el en, como en el debate público, ¿no? O sea, se utilizan habitualmente, o sea, ya no hay que intentar explicar determinadas cosas porque ya la, la gente, ya, yo creo que ya estamos en un nivel en el que ya podemos eh, relacionarnos o por lo menos eh, eh, construir un, un relato... Con una base eh, mejor de la que teníamos hace dos años, ¿no? cuando la gente no entendía, bueno, pues pasaba mucho, más que no entendía, pasaba de, de, de estos temas de salud global, de, de inequidad, o sea, pues, se daba un poco, en general, pues no, yo creo que no tenía mucho, la gente no tenía mucho interés, ¿no? Pero yo creo que eso eh, ya ha empezado a, a romperse y ahí sí que tenemos como ya una base a partir de la que podríamos empezar a, a construir, ¿no? Pero. Probablemente eh, es verdad que nos cuesta, porque sobre todo cuando queremos hablar de, de la realidad de, de África, ¿no? a lo mejor en otros contextos por, eh, bueno, pues es un poco diferente, la gente viaja más, le parece más cercano, pero en África hay todavía como muchos estereotipos que algunos eh, tienen una base real, los sea, inventados no son, obviamente, pero claro, no todo es eh, catastrófico, ni no todo es tan malo, ni, ni no es que no haya ni un médico, o sea, pero a veces es difícil eh, eh, jugar con eso, ¿no? mostrar que, que la situación es, es grave y que requiere de la solidaridad de, de los demás, sin llegar al extremo de parecer que, que no tienen de nada y que están ahí esperando sentados a que lleguemos nosotros con algo. No, o sea, no es eso. Entonces, a lo mejor esa idea de... De, de traer eh, de, que, de que sean las propias organizaciones o los propios activistas o los, que, los que hablen de su realidad y, y o sea, eso ten, y que aparezcan en, en artículos en periódicos, o sea, porque no pueden citárseles como fuentes o o sea, yo creo que tenemos que incorporarlos más al, al, a los discursos y a, la, al, y a las narrativas y, y a las, al trabajo que se hace pues, desde incidencia, de comunicación. O sea, eh, no puede ser que sigamos siendo nosotros los que... Porque además yo creo que no lo hacemos bien. O sea, eh, ellos lo van a hacer siempre mejor que nosotros, porque es su realidad. O sea, yo creo que ahí perdemos todos. Eh, y, y, y eso rompería probablemente algunos de esos estereotipos que están muy arraigados y que cuesta eh, romper, ¿no? Normalizaríamos la, la diversidad y, y la riqueza de, y, y el buen hacer de, de, de muchos países. O sea. Estaba justo pensando que, que, bueno, que una de las maneras también para. O sea, una de las razones por las que uno se ve. Eh, con, con uno como ciudadano, ¿no? como ciudadana, eh, interpelado con lo que tiene que ver con, con un reto global o una realidad que pueda parecer lejana, es porque bueno yo, además de donar a esta gente que no tiene capacidades, ¿no? como que refuerza el estereotipo, es que no se me ocurre mucho más que hacer. ¿no? ¿Yo qué voy a hacer eh, para esta gente que, que no tiene nada? no? Y sin embargo, yo creo que la, se me ocurre que, la, que lo que ha sucedido y está sucediendo, no veremos cómo termina. Eh, de las vacunas, ¿no? de, la, de toda la discusión, el debate sobre, sobre las patentes y que de pronto haya habido un cambio sustancial, ¿no? que es que, que el gobierno de Biden haya dicho, ¿no? pues, eh, nosotros tomamos esta posición, luego vemos un poco cómo reaccionan los demás, eh, pues quizás sí que pueda ser una, una narrativa, ¿no? un... Una aprendizaje que tengamos, que, que hay otras cosas que, que nos podemos contar como para tener un papel, ¿no? Y que, y que se comprenda todo esto que tiene que ver con la incidencia y que en la incidencia sobre un reto global cada uno puede ir con su papel, con su historia, con su recorrido, ¿no? Con su, con su diversidad, ¿no? Yo creo que hay... Bueno, no sé, no sé si ha sido una lucecita eh, fugaz o, o, si, o si de alguna manera ahí tenemos una... Una, una ventana, ¿no? de, de, de oportunidad, de decir, bueno, es que la, la, la salud global también se aborda en lo global y des, integrando esa diversidad en lo global y hay veces que las cosas salen bien, ¿no? O por lo menos parece que podían salir bien, como esto de, de las vacunas. No sé si, si estoy súper optimista o, o, bueno, que, que, que, que hay otra De hecho, creo que ha habido también otras conquistas, pero claro, no las, no las teníamos todos los días porque no todos los días tenemos una pandemia, ¿no? Pero no sé si esta, eso, esta experiencia de incidencia global y muy diversa eh, nos puede como dar una pista sobre cómo, cómo podemos contar a la ciudadanía que hay otras maneras ¿no? de, de sumarse y de, y de transformar. Eh, no, no, no, no, no te puedo decir aquí mucho, ¿eh? ¿No eh, tienes la bola de cristal hoy? No, no en esta ocasión no. Claro. Mira que yo hablo A mí hablar me gusta, como bien sabe también José María, pero eh, y tú ya has descubierto. Pero es que esto es un caso tan especial eh, que, es, que es difícil. Eh, o sea, a mí me gustaría pensar que, que la manera en que eh, Biden parece que más otros organismos internacionales se han sumado a esta iniciativa que se nos olvida y fue de la India y de Sudáfrica uh -huh. por eso no estaría sí. mal, porque aquí siempre terminamos con la misma, parece que es Biden hombre, claro, porque es el país que más peso y que puede tener en una decisión como esa pero realmente quienes llevan peleando por esto, pues son otros muchos países ¿no? Eh, pero no estoy muy segura hasta dónde nos va a llevar eh, esto. O sea, es verdad que te demuestra que se pueden conseguir cosas con voluntad política y que el problema muchas veces no es que no sea posible porque, eh, pues, eh, la, yo qué sé, o, o por, la ciencia que acompaña eso no lo permite o porque no, o porque va a ser una catástrofe económica. No. O sea, en general, esos argumentos no se sostienen, en general, o sea, y se pueden contraargumentar. En general, bastante bien. Lo que falta casi siempre, por no decir siempre, es la voluntad política de los estados. ¿no? Y, y yo creo que es probablemente el primer caso, por lo menos que yo recuerde, en el que Estados Unidos eh, apoya la exención de, de, de patentes a, a, un, a un producto, en este caso a las, a las vacunas, ¿no? porque yo, el, con las antirretrovirales del VIH pues, fue una lucha muchísimo más larga y fue diferente, pero eh, esto es un ejemplo único, ¿no? Va a repetirse, hombre, es verdad que Biden está marcando un camino diferente, un poco diferente, ¿no? Y, y... bueno, a lo mejor ahí sí que eh, también hay mucha más gente que, se, que ve que, que es posible cambiar cosas, ¿no? Porque al final claro. necesitamos creer, para que la gente se, se active, necesitas creer que, el, que, que, que, tiene un, o sea, que hay un que se puede conseguir, que no, que no es in, un imposible, ¿no? Entonces, a estas pequeñas cosas tal vez lo que demuestran eh, es, es, esos pequeños rayos de esperanza que, que hagan que, que gente sí que se, se sume, ¿no? Eh... Sí, sí, justo a esto me refería, ¿no? ¿no? Porque Biden, que ha llegado el hombre con su agenda de cambiarlo todo, ¿no? Eh, todo lo que había hecho Trump. Eh, no, no, tanto por, no, no tanto que no es menor que, que, que el Gobierno de Estados Unidos tenga esta posición, Sino como, como que ha habido un cambio en esa posición, ¿no? O sea, que mm. también, queda que no, es porque ha habido un cambio en la presidencia de, del gobierno de los Estados Unidos, pero como que, que incluso, ¿no? O sea, que, que, mm. que pone la medida de que, hay, de que hay también cambios grandes a los que se puede aspirar, ¿no? Y hay una narrativa que tiene que ver con, con esa estrategia concertada, ¿no? De, Actores de distintos lugares y como tú dices, ¿no? O sea, donde no estaba solamente el, el, el norte listo, pudiendo ser capaz, sino, sino de dónde ha venido, ¿no? Y bueno, decía aquí José María que la pandemia demuestra lo que, que los males públicos globales hay que, hay que enfrentarlos con, con bienes públicos globales, ¿no? Hay muy bonito eso, sí, sí, totalmente. Y, y luego yo también, no puedo evitar comentar que... Eh, pues que justamente en esto de la pandemia, que qué bien estábamos yendo, ¿no? en la, perdón, en la de la vacuna, ¿no? que justo esta mañana eh, he leído en el periódico por qué, o sea, cómo está evolucionando la postura de, de la Unión Europea ¿no? respecto a, a las patentes. Y don, donde empezó como, eh, bueno, no todos se suman, luego ya tal, ahora ya Alemania está completamente en contra y me ha sorprendido y no sé si desalentado un poco. Eh, que Macron, el presidente de Francia, ha dicho, perdón, el primer ministro, ha dicho que, que bueno, o sea, que realmente no se trata, o sea, que la solución, ¿no? No, que la solución no está en, en, la, ¿no? en, en, en las patentes sino, y, en el, y en el conocimiento, sino en la capacidad de producción ¿no? y que la, la solución pasa por la solidaridad en la distribución de la vacuna que se produzca en, en, en, en, ¿no? en, en países ricos donde hay más conocimiento, más producción, ¿no? ¿Que ¿Para qué le vamos a dar el conocimiento? Es así, ¿eh? a, a, en países donde no hay la, la capacidad, ¿no? Entonces, más allá de la discusión de dónde está el problema y si tiene que ser una, una estrategia mixta, ¿no? De sumarlo todo, etcétera, me deja bastante. Eh, digo, Jolín, le voy a mandar un ejemplar de Nadie dijo fácil, ¿no? Traducido al francés, porque qué barbaridad. O sea, a mí, yo lo, lo digo, si una persona que tiene esta capacidad de influencia lo que transmite es. La capacidad de hacer está aquí y el resto del mundo eh, esperar que. Antes te he apuntado ¿no? que he dicho, vamos a estar sentados esperando, pues esto es lo que me ha transmitido, ¿no? No sé cómo. O sea, eso me ha, me ha desalentado un poco, ¿no? Decir, bueno, nadie le va a contestar, ah, porque hay otras capacidades, ¿no? Que tú decías, claro que hay esa capacidad. De ¿Y donde que no llegue. Que no se cuenta. Claro, y, y, o sea, y obviamente no quiere decir que, que van a tener todo el know-how para poder, bueno, pues se traslada ese know-how, si en realidad esto no va a terminar mañana, o sea, si hay, hay tiempo, fácilmente unos años, pues bueno, pues lo que se puede hacer es, y así lo que consigues es tener un pool de de empresas, de ¿no? farmacéuticas y de conocimiento en diferentes continentes para cuando, como decía José María, llegue la siguiente, porque esta no va a ser la última, eso también lo sabemos, lo que pasa es que, claro, no se quiere apostar por, por compartir esa, ese know-how que al final, vamos, no es ningún misterio, o estoy sea, segura que se puede aprender perfectamente, quien tenga las habilidades determinadas, la formación determinada, pero vamos, en la idea me contarás en Sudáfrica también hay empresas y en otros muchos países en África bueno pues se podría intentar yo creo, pero bueno, no, no interesa porque hay unos intereses comerciales muy, muy importantes no y, y Europa curiosamente ahí pues están primando sobre todo los intereses comerciales ¿no? de las empresas Y bueno, ya así como vamos, vamos a regular de tiempo y voy a sí, una, una última pregunta, vamos a dejar eh, muy bien claro que sí la incidencia, incidencia, José María. Eh, o sea, como, como en definitiva, ¿no? Como, o sea, si, si realmente tú crees que, que este es un momento que, que vamos a poder hacer como un punto de inflexión en dejar atrás ya, o sea, tanto desde el punto de vista de la política, de las estrategias institucionales, pero también de nuestras propias narrativas, ¿no? ¿Vamos a ser capaces de, de, de, de trascender esa narrativa asistencialista eh, de, ¿no? El pobre, el enfermo, tal, y, y así como impulsados con el tema de la salud global, hablar de derechos. O sea, vamos a ser. Nos hemos ya preparado para, para, ese, para ese cambio y para saber, además, vincular a la ciudadanía desde ahí, porque eso es como lo que nos da un poco más de, de miedo, nos, nos, nos resulta más, más problemático. Hombre, sí, siendo. Eh... Positivos, pero vamos, realistas también. Las, en general las ONGs han hecho un trabajo en los últimos, a lo mejor más de 10 años, pero por lo menos que yo haya estado más o menos sí. implicada, 10 eh, años, eh, de incorporar todo ese enfoque de derechos, pero no solo la, la narrativa ¿no? o el lenguaje formal para eh, las, las, las, los programas y tal, sino realmente incorporarlo como como algo un poco más... Eh, sí, como marco. De... ...manera de trabajar y tal. ¿no? Eh, personalmente creo que nos quedamos siempre un poquito cortas en el tema del protagonismo. O sea, eh, nos cuesta dar la voz y a, a incorporar, no solo dar la voz, sino probablemente incorporar en nuestras organizaciones de, de diferentes maneras a todos esos eh, titulares de derechos. ¿no? Yo creo que ahí... Esa parte no la, no la acabamos de, de hacer bien. Eh, y el discurso yo creo que a lo mejor, o sea, que tenemos un buen discurso en temas de derechos y lo, lo incorporamos muy bien y tal. Pero fallamos en algunas áreas que, porque al final el, el, todo el lenguaje de, de titularidades, de, de derecho y tal... Eh, eh, nuestras eh, compañeras y compañeros de, de captación, sobre todo, ¿no? aquí entre nos, pues es verdad que es un lenguaje que cuando lo tienes que reducir a dos líneas, pues no es muy comunicador y ellos quieren algo fácil. Entonces, creo que en general, en todas las organizaciones, perdemos un poco eso cuando se trata de, o de campañas muy, muy generales o, cuando se, de captación, o temas de captación, es, eh, ahí no, no, no llevamos tanto el, el, el tema de como esa narrativa potente de derechos que tenemos en otros momentos, ¿no? pero no somos capaces de trasladarla a, a, a ese espacio que es realmente donde más nos acercamos a la ciudadanía, porque en ningún otro momento estamos tan cerca de tanta gente como cuando eh, lanzamos campañas de captación o, o similar. ¿no? Y ahí todavía... Eh, se nos queda un poquito que hace por hacer. Sí, ahí dice José María que las, las incoherencias, bueno, ¿no? Efectivamente. Sobre todo que, como, como dices, ¿no? Que, la, que ver, cuánto, cuánto esfuerzo y, de, y que no, o sea, que es legítimo, que es necesario, ¿no? Pero cuánto esfuerzo personal, de talento y económico le ponemos a, a la parte de financiación y efectivamente, ¿no? Es, es donde, cuando, donde, más, donde más llegamos a la gente, ¿no? Y entonces donde realmente... Más capacidad de generar esos imaginarios tenemos y también de transformarlos, ¿no? Pero, pero parece que no llega nunca al momento, quizá nos hemos vuelto yo, mis sensaciones que nos hemos vuelto como más cuidadosos, ¿no? En tener una cierta corrección en, en lo que decimos, pero menos valiente y entonces todavía seguimos no diciendo muchas cosas, ¿no? o sea, es, Esa es mi sensación porque es más, más complicado y a veces incomoda, ¿no? Entonces hay... Pero, pero bueno, y ya lo, lo último, porque vosotros sí que habéis dado con la clave, ¿no? Médicos del Mundo, de conectar, o sea, eh, que es, di, es difícil para muchas organizaciones, eh, en Ongawa por, ¿no? Eh, lo primero, ¿no? Para hablar del derecho al saneamiento, pues es verdad que en España hay personas que tienen vulnerado el derecho al saneamiento, pero no es lo, no es lo normal, ¿no? Sí. Pero, pero el, el tema de salud sí que puede conectar de manera muy evidente, ¿no? A través de del derecho a la salud, eh, uh -huh. ¿no? Esa realidad sí, el Derecho universal, sí. Y no sé si eso os ha supuesto... O sea, ¿cómo salió eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegasteis a decir bueno, nosotros vamos a trabajar desde un enfoque de derecho? Luego yo creo que eso también en sus... O sea, yo lo, también lo veo, ¿no? En, en, en cómo son vuestras... También vuestras campañas de incidencia también en España, uh -huh. ¿no? Entonces pues eso, ¿cómo, ¿cómo llegasteis ahí? Y, y lo digo por si sí es fácil. A ver si los demás lo... Eh, nos sumamos ¿no? a, vuestro, a vuestro aprendizaje. Yo creo que eh, también en esa estela, y también sí. en raíz está por ahí en esto, ¿no? De, de derecho a la alimentación. Eh, sí. Bueno, fácil no, no es. O sea, yo creo que ninguna, ninguna organización que tenga más de 15 años em, empezó hablando de, de, de derecho a lo que sea, ¿no? O sea, eso hay que reconocerlo. Yo creo que con médicos lo que pasó. Esto también te digo, es un poco mi intuición, porque no, no, no es que yo tenga un documento, de, pero vamos, por lo que yo conozco a la organización, que algo la conozco. Eh, lo que pasó para que terminara trabajando en, en España y fuera de España es que al, al ser una asociación formada fundamentalmente por personal sanitario, es, estaba muy cerca y veía a diario en algunos casos... Eh, much, ese, esa inequidad en el acceso a la salud ¿no? y esa, esa falta de, de, esa, de acceso a la salud de, de muchas poblaciones vulnerables ¿no? eh, en, en España, sobre todo por grupos excluidos y tal ¿no? y, y es desde ahí yo creo, desde, esa, desde ese verlo diariamente ¿no? desde la que se ve la necesidad de, de trabajar en España y de hecho otros MDMs eh, empiezan sobre todo a trabajar en su país y después es cuando van saliendo de los más pequeños que en otros países y tal, se, se centralizan sobre todo al principio en trabajar en, en, en los, las vulneraciones de, del derecho a la salud en su, en, en su país. Y después empiezan un poco a trabajar fuera, ¿no? es, es, es una manera un poco diferente a, a la, a la, al estándar y, y en, probablemente eh, surge de eso, ¿no? de, esa, de ese trabajar con... Con los, con los... o sea, de, de, de, de verlo ¿no? eh, eh, y eso eh, claro, la mayoría de las ONGs no parten de eso, porque en realidad eh, tú o sea, no, no, no, no vives no lo ves tan a diario en tu propio contexto, ¿no? Entonces eh, bueno, eh, nuestras, nuestras vulneraciones de derechos en nuestro país a lo mejor han sido un poco más invisibles en general y eso ha hecho pues que Tentamos a centrarnos en solamente en, en, en otros países ¿no? y también porque hay muchas organizaciones de sociedad civil que trabajan en España y que lo hacen muy bien. Entonces, bueno, pues también hay un poco de división de, de roles, ¿no? pero es verdad que Médicos médico siempre, desde que empezó, siempre ha tenido como esa, esa manera de trabajar y no, no, es, no, no es fácil tampoco a veces, ¿eh? porque... A veces ha sido como dos maneras, dos eh, líneas de trabajo bastante separadas, ¿no? Y ha sido en los últimos años, un poco desde que se empezó eh, toda una reflexión sobre eh, el, el marco de derechos, ¿no? Y el derecho a la salud como el marco que tiene que, que articular todo nuestro trabajo. Ahí es cuando realmente empezamos a decir, no, o sea, tenemos que utilizar esa misma mirada para todo el trabajo que hacemos, sea en España o sea fuera, ¿no? y ahí de ahí un poco surgió todo y después la, eh, la, la reforma del de, del ¿No el, creo, el, ¿no? el decreto ley claro, o sea, con la reforma claro. del decreto ley eh, 2000, en 2011 2012 me parece 12 me parece que fue eh, que excluía a la población al, a los migrantes en situación irregular del sistema sanitario eso realmente fue el impulso para que médicos empezaran a hacer incidencia política en España porque realmente hasta entonces bueno no, o sea, no, podíamos, no se puede llamar incidencia en, en el sentido fuerte de confrontar al gobierno de exigir de, o sea, hasta entonces se había hecho cosas muy chiquititas pero nada, nada de ese nivel ¿no? y, y, y sí fue pues, a raíz de eso realmente ¿no? y eso es verdad que ya ha marcado como una manera de, de trabajar de, de médicos que, que hasta hoy ¿no? uh -huh. Sí, a ver y yo creo que, o sea, que un poco de lo que estás diciendo, eh, el, el, el haber encontrado, ¿no? esa, de este camino tan, tan natural, ¿no?, eh, esa, ese paradigma de, del derecho es el que también hace, quiebra un poco la, la, la distancia, ¿no? entre, de, también creo que de, de cara a la propia organización, pero también a, a la comunicación que se hace la ciudadanía, ¿no? De, eh, desde luego, mmm, eh, digamos que no es tan pro, no es tan propicio a generar esos estereotipos ¿no? de, de países empob... bueno países pobres ¿no? claro. empobrecidos además países pobres donde donde no tienen medios donde no tienen no sé qué y como que son responsables de sus propias de sus propias eh, circunstancias ¿no? y, y, y hacer como una mayor o sea, tener como una, una mayor eh, implicación emocional y, y de comprensión del mundo no o sea, es, que, claro. es que es verdad que, que quizá esto hay que darle muchas vueltas a cómo, otros, o sea, cómo se trabaja, cómo se, cómo se aterriza, cómo, se, cómo se luego se va haciendo en la práctica, ¿no? ese, ese paradigma de entenderlo a cómo lo haces en la práctica también, de, de cómo lo comunicas y cómo, y cómo le das un papel a la gente. ¿no? Sí. Ya José María, lo de que en los 90 ya ProSalus, ya tenía ahí el derecho a la salud, es que tú no estabas, <risa> José María. Bravo, <risa> José María. Eh, no, hombre, yo o sea, que vamos, ya, ya te digo yo bastante más adelante. Uy, tengo que conectar, yo sigo hablando, pero es que tengo que conectar el. Eh, pues ya lo último, y con esto terminamos, porque si no, creo que no vamos. No vamos a dejar que hable Estamos acaparando totalmente. Ya, pero Luego hablamos que... del protagonismo de los otros. Ya, exacto. Ya lo último, porque me parece interesante. Este año decidimos hacer una campaña eh, para el 7 de abril. Y dijimos, bueno, pues la vamos a hacer eh, sobre la atención primaria de salud. Pero la vamos a hacer eh, eh, para todo el mundo. O sea, se acabó esto de África eh, ¿no? o América Latina, digo, pues... La realidad, lo que nos ha enseñado es que tan importante es para nosotros mantener y fortalecer lo que tenemos como para los demás, ¿no? con las diferencias que hay. Y allá que nos pusimos en hacer esta campaña, muy difícil, ¿eh? Eh, salió más o menos bien, pero, pero es que es difícil, pero a la vez, eh, qué importante... Poder hacer esas, ese tipo de trabajo global ¿no? en el que hables de las limitaciones y de lo, lo importante que es aquí y de lo, las limitaciones y lo importante que es allí. ¿no? O sea, que Romper un poco como esas, esas divisiones ¿no? que, que a las que estábamos tan acostumbradas ¿no? y a lo mejor la pandemia pues, también nos ayuda a eso, ¿no? a hablar en global a partir de ahora. Muy bien, pues muchas gracias Emiliana. Qué gusto. Es verdad que solo, que solo nos hemos pasado 15 o 20 minutos de... Todo. Y, y no sé, José, eh, José María, si te enciendes y nos dices algo a toda tu... Ay, de que te veamos más, que nos comuniques todo. No, está, está muy bien, está muy entretenido. Y, y he ido comentando muchas cosas por el camino. Yo, conforme iba Emiliana contando cosas de, de la experiencia de este tiempo de la pandemia y de lo que ha supuesto, y tal, yo pensaba que, que la pandemia debería habernos llevado, al menos en España, a un ejercicio importante de humildad y me parece que no lo hemos hecho. ¿no? Eh, seguimos viéndonos como un país que tiene un fantástico sistema de salud, y es cierto, lo tenemos, eh, muchísimas capacidades, un... un un país desarrollado y demás, y uno piensa y dice, bueno, pues este país tan desarrollado y con este sistema de salud puntero que lo es, ha tenido más defunciones y ha tenido mayor impacto de la pandemia que muchos países africanos, por ejemplo, que no tienen ni la décima ni la, ni la centésima parte de, de recursos para invertir en su sanidad. Y nos encontramos con, con esos datos, esa realidad, podemos mirar las estadísticas de lo que ha pasado en muchos países africanos y podemos ver las estadísticas de lo que ha pasado en España. Y, no, y a lo mejor ni siquiera nos hemos parado a pensar lo que suponía para muchas de las sociedades africanas adoptar medidas de contención como las que hemos adoptado nosotros. A nosotros nos confinaban… Teletrabajábamos, nos daban sí, sino subsidios, sí. compensaciones, eh, posibilidad de, de vacaciones ampliadas, no sé qué, bueno, mil historias para... Pero pero mucha de la gente con la que nosotros trabajamos, simplemente, si lo confinaban, no podía ganarse el pan de ese día. Punto, no, comen. Ya. Punto. no come. Entonces, claro. Viendo las posibilidades de luchar contra la pandemia de unos sitios y viendo las de los otros, y viendo los resultados que hemos tenido en un sitio y los que han tenido en otro, caramba. Un ejercicio de humildad, un ejercicio de humildad. Como mínimo, como mínimo la pandemia nos tendría que enseñar eso, humildad. Yeah. Me temo que la humildad no... Además, somos de memoria corta, ¿no? Eh, desgraciadamente, o sea, sí. Bueno, y y eso que la perdona, y eso que la pandemia, o sea, que nos lo ha puesto bien delante. ¿eh? O sea, vamos, que no, no, no podemos decir que no se ha visto, o sea, se ha visto cada día el impacto que ha tenido a todos los niveles. Pero, pero bueno, no. El, ni la gente quiere reconocerlo ni verse como, como un país que no es tan, tan guay como ¿no? algunos nos quieren vender, ni a, a la clase política pues, le interesa tampoco este tipo de, de discurso, ¿no? Sí, yo también estaba pensando que para, para, bueno, para ser humilde, o sea, para dar un paso ahí, reconocer la fragilidad ¿no? que, que, que tenemos, o para aprender, todo eso no se hace con ruido, ¿no? Y entonces, si hay, si hay ruido que es que, es que no hemos parado ¿no? de generarlo, de amplificarlo, eh, es muy difícil o sea creo que requiere un estado también de, de una, una disposición eh, a, a escucharse a escuchar a, a tal ¿no? De, con unas claves de, de generosidad y de, y de espíritu constructivo que, que ahora mismo asumir una asumir una fragilidad es, es, es abrir la ventana ¿no? a, a, a tu oposición política más más feroz ¿no? entonces sí es muy, es muy difícil, es muy difícil pensar en, en el bien común cuando solo piensas en sí. el propio. Entonces, bueno, yo creo que quizá una, una, una propuesta de una tregua de silencio para un mesecito eh, pensar nos, nos haría mucho bien. No sé si lo podemos proponer. ¿Tú cómo estás en la incidencia? Bueno, vosotros dos estáis en la incidencia. Eh, Lancemos una campaña. Campaña de silencio, campaña de que cada uno piense un poco o campaña de escucha, no, no sé. Yo creo que es difícil, pero bueno. Sería así, o si no tiene algo bueno que decir, cállate. Bueno, pues me parece un gran eslogan, ¿eh? Ah, nada, pues ya sabéis, ahí, vosotros que estáis en esas, en esas plataformas de la incidencia, lo, lo, lo proponemos. Pues nada, no sé si... Carlos, que estás ahí, Carlos Calero, no sé si me oye. Pero... No sé, que. Yo creo. Yo creo. José, ¿tú, ¿tú sí estás? Personate. ¿Estás en el Zulo? No he salido del armario todavía. Sí, no, no yo nada. agradeceros la conversación, me parece parecido muy interesante, la verdad. El enfoque que le habéis dado y como alguien, bueno, como tú has dicho, ¿no, José María? El hecho de que una charla sea entretenida ya me parece un gran valor, ¿no? <risa> Además de ser interesante, entretenida, ¿no? Así que, así que bueno, creo que hasta ahora. Totalmente. Muy bien. Sí, yo he aprendido un montón, la verdad. Estoy pronto por hablar, perdona, Carlos, eh, que te he puesto ahí en un compromiso. No, eh, y no, ¿no? Pues, pues fenomenal. Muy interesante, eh. sí. La verdad es que se. No, y lo que tú dices, es que cuando te pones a pensar sobre esto, por eso hace falta ratos de, de silencio, ¿no? Porque no mm, se puede pensar. Totalmente. No se puede pensar con ruido, no se puede. Mm. No se puede aprender con ruido, ¿no? O aprendes mucho más despacio.